Legenda a llenar la marisca. qué vista? Ahí me está dando Ah, mira. aquí castigando con esta vista. Este es un palacio, que es uno de los tres más exclusivos del mundo. No nos quisimos quedar ahí porque no, nos, no, no lo podríamos admirar. Sí, Por eso decidimos. pero vemos de este lado y así lo vemos. Exacto. Eh, bueno, entonces aquí está la vista. Hoy vamos a visitar este la ciudad. Algunos um, lugares históricos, muy importantes de Udaipur. Va a venir un guía por nosotros a las 9 y ah, media sí, A las 9 y media en unas 40 minutos llega eh, Pedimos el desayuno aquí en el hotel Habíamos entendido que estaba incluido Después que no, pero bueno, no importa Lo vamos a tomar para que sea más rápido eh, Pedimos café, yo café negro Y Mauro café con leche Ajá. Y pedimos un pan tostado Y nos dijeron que este era un pan que con nutrela entonces así de que quién sabe qué será el paque con Nutella si, tuvimos que era Nutella Y vean, es como una crepota Es como una crepa y trae Nutella Se ve bastante buena Entonces ya pedí otra de estas porque pues este, el, el pan está más X. Eh, y bueno, vamos a desayunar para irnos a, de, a visitar la ciudad Thank you. Krishna sí. ¿La izquierda? Sí la, la pequeña La pequeña Es que ahora uh, Se que es que decoran la imagen de Dios Y luego rezan, okay. okay.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 Quieren, tienen tienen que día. iniciar el día con algo Ajá, bueno con algo. y eso es el karma. Entonces, sí. empezar con cosas buenas, que todo empieza acá, todos los días, todo la purificarse mente. la mente. Ajá. Entonces, por eso también se ponen el puntito rojo, que es cuando has hecho algo bueno, ya. Este,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 Pues en este patio que he usado, que he usado para celebrar los festivales. para el palacio pues tiene dos figuras caballo y elefante utilizaban a los caballos pues para confundir a los elefantes los caballos o los guerreros utilizaban una réplica de trompa. en la sección dedicada a los más altos trofeos trofeos de la ciudad de Woodaiwood están los lentes que utilizó el actor de la película de Gandhi. Ahí están. Puse no entrar, pero nosotros nos metemos. ¿Cómo ¿Eso? ¿Eso? Ah, esta es la mezcla de miel, lentejas. Oh. Tenemos All Access al Palacio. No, uh, 13 14 grados más en Madrid y ya empieza el si sí. oh, sí. sí, está aquí en abril o en uh si está aquí en el sábado si no van a salir del sol Esto es el Ahí sol está. que se ve desde afuera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 Y en algunas cuando te agachabas la cabeza para pasar, ahí te los guardias te estaban esperando y te cortaban la cabeza. Parece a un Silla de plata. ¿Qué लिंगनाथ जी के वो में में Se colocan de manera diferente Los chalecos salvavidas Aquí se colocan de una forma Diferente a En América Es por si es un dios Y tiene cola Por ahí sale la cola eh, Estamos tomando un paseo En un parquito Dura una hora ahí Se lleva todo alrededor del lago la ciudad es muy, muy bonita en el fondo. Ya fuimos al castillo. Eh, también se ve nuestro hotel. Este blanco, es una isla. Es un hotel que está en una isla. Se era antes un palacio. Está muy muy bonito. También se ve impresionante. Eh, y bueno, estamos ahorita arriba de. Bueno, vamos a visitar el lago, a ver otra vista de la ciudad reportándoles lo siguiente de Udaipur que vamos a seguir visitando la ciudad por el guía pero mientras bueno un poco de relax en el aquí 20 minutos para dar la vuelta hay un spa y también hay algunas suites donde se pueden hospedar y, eh, y hay un bar uh -huh. está muy padre porque está este, en medio del lago y tienes la vista de Yaipur. ahí atrás Udaipur Udaipur perdón de eh, Udaipur uh -huh. eh, vamos a dar la vuelta y en 15 minutos nos tenemos que ir porque está el barquito esperándonos pero bueno, algo que me llama la atención son los elefantes. Aquí los elefantes son símbolo de buena suerte. Pues están los elefantes, tan gigantescos. Todo alrededor de la isla. viven también esa construcción. Está muy bonito. Para venir a relajarse, si quieren relajación, vengan a Udaipus.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 Estamos muy, o sea, muy contentos porque pudimos verlos, pudimos, este, pudimos encontrarnos, eh, ellos son guías, ajá, eh, son guías turísticos en español, inglés, también? inglés y francés, y nos sí, uh -huh. vamos a dejar los datos aquí en el video para que los contacten, si quieren este, venir aquí a la India también nos pueden armar un tour,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 Hace falta morar. que sí, que sí, Alan por el mundo, Alan por el mundo, sí, ya conozco, ya conozco Exacto, de veras, aplícate Ya sí, que al final, que ya conozco Bueno, les dejo los datos de Himan para que si vienen a Udaipur lo contraten Soy Hemant y soy guía turístico en Udaipur. Tengo email, pues email es H-M-A-N-T Hemant Shri S-H-R-I-M-A-L-I-9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 yo recomendé a mi amigo Dinesh que les llevo a, por mi ciudad y estoy muy contento que él ha, él ha hecho muy buen trabajo. Le, le ha explicado muy bien en todos los eh, respectivos y mis clientes que, que, que, son, que son felices aquí con nosotros. Y aquí es mi amigo uh, Vikram que habla muy, muy, muy buen francés Inglésia. y muy buen inglés. Y también bueno que iremos a algún día a México a conocerles. Un saludo, Namaste desde India. Namaste. más Eso sí. Ah, está padre, maris perfecto Y hasta con ese pantalón, ¿eh? No, y te pones una pantalón, no nice. And you like pantalón? Pantalón plain possible. Mm -hmm. thank, you. Thank, you. Like no, thank you. Thank you. My brother? No, No, no, no, thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye.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 Lo chistoso. La peculiaridad es que todos los días pasa la película de James Bond que fue filmada aquí en Udaipur. De Octopussy. Esa película de Octopussy de James Bond fue grabada aquí en Udaipur. Si quieren conocer Udaipur, ven la película. No podemos hablar porque está la peli. a ver la película y cenar y al ratito les decimos qué tal estuvo. ¿Qué es, es el Palacio del Monzón. ¿Sí? ¿Sí? Mañana vamos a ir ahí. ¿Sí? ¿Sí? Por fin vamos a comer. A si sí, ya. Luego pedí chicken nudos porque me quedé con ganas de los de Mao. Este es el pan. De aquí, pan, please. Y este es este el pollo que mantequilla con mantequilla ¿no? Pero parece como, como tipo curry. ve muy La Bueno. Seguimos viendo la película de James Bond. Tuvimos un buen tiempo aquí, tocamos la campana, entonces vamos a tocar la campana. Nos gustó la comida en este restaurancito. Y esta es la decoración que debe ser más. Este es el. Eh, Dios de la buena suerte, de la buena fortuna eh. y hacer parte sí. del corazón. Algunas trompitas. Aquí se puede sentar. Tomar algo. Así quiero mi sala. Así quieres usarla. Está muy padre. Eh, y muy amable es todo. Súper amable. Me gustó mucho esta restauración y lo recomendamos. Ahora vamos a poner la, los comentarios en que te atache. Osen se llama Osen Restaurant Aquí casi en todos los restaurantes te ponen, te ponen la película de Octopus No nada más en el que fuimos nosotros Que estoy sentado del lado derecho. Es la primera vez que voy a manejar. Que voy a manejar aquí del lado derecho en la India.